Uno no pueden conmigo hacerlo, pero le dicen: Ay, me dice ay. que lo No, Vengo conmigo, soy rapero lace. Me llama y me dicen que lo améis. Sí. sigo capando la vida de tu rey. Si yo son papiro, lo caso la like ejército. No, ven conmigo, soy rapero lace. <tose> me llama y me dicen que lo améis. Sí. sigo capando la vida de tu rey. Si yo son papiro, lo caso la like ejército. <tose>